Era feo, era súper feo. Era súper feo. Nada, no, <risa> Oye, ya por pues, Eso, Jesús, ¿cómo, ¿cómo ha estado tu semana? Super bien. ¿Estás mejor? ¿Estás mejor? ¿Estás mejor? Sí, pero... Estoy más relajado. <risa> estoy más relajado, estoy más tranquilo. Sí, güey. Bueno, ¿Sí? sí, estoy súper relajado. El sistema capitalista... Está funcionando a la perfección. Exactamente. No ah, perfección. No, qué qué ¿verdad? La de la me siento como Jesús. Sí, de hecho, si te moví un poquito, eh, empezó. Sí. Una, una, una propuesta extraña. Pecador, una propuesta arrepiéntete y únete al legado de Dios. De, de hijos de la chingana. También. Ya, mire, como les dije, vamos a empezar con, una, vamos a hacer con un tema que ya habíamos ¿Cuál llevado tema? un tema? El tema son enfrentamientos entre dos películas más o menos parecidas. Este, que, este hicimos, es tema películas, ¿esto tengo, Sí, cine cine, cine, puro y duro.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 No, la segunda parte. Dale, oye, no, vamos dale, empezar, dale, dale. Vamos a empezar un poquito, eh, antes de hablar de las películas puras y dura. vamos a empezar un poquito como un, un, un ejercicio de imaginación. ¿Ya? ¿Todo eh, de cerrar los ojos? Si ¿Sí quería, si ¿Sí quería? ¿Sí quería. pero bueno. Eh, <risa> como meterte al... Ahí, nadie me tenía una wea. No, dale, dale. Un, un ejercicio de imaginación eh, eh, de nosotros como superhéroes.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 El de well, se y le abre la weá y, y el loco le rile, sí, ¿no, duele, no duele si, pero le duele, pero por eso está enojado todo el día pues. Entonces, no, una no, weá así, weón. Sí, porque... no, pero superpoderes de mierda pobin, también existen no se echar a Super, su, superpoderes de mierda también existen es como... Eh, como cual? Well. como ser tra... Eh, sí, sí, 60%, sí. 60 invisible no lograr invisibilidad completa Estamos Man. hablando de un ámbito político. No, no, estoy no. sí, bueno también, pues. No, pero ya, pero me puedo hacer invisible, pero no, no 100%. Translúcido. Me hago translúcido. Pues? No estoy reparando que ya la misma. El último personaje que yo vi explotó una bomba en la raja, weón, bueno. The Voice. Translúcido, sí, esa, no sé qué buen nombre. Pero ahí le dice, pues le dira, le tira la talla, weón. Pues, en un momento que están peleando. Translúcido ni siquiera es invisible. Ese es un 60% invisible. Bueno, pero bueno, ya sigamos, sigamos con las preguntas. ¿Cuál sería tu poder? No, mi poder es la ira. Tu poder es la ira me gusta. Sí, me gusta. Sí. Y va uh -huh. no, no, yo elegiría super invisibilidad. <risa> más uno. Más uno. Y más uno, tener esos dos poderes. Qué no, porque con invisibilidad lo tenéis todo. Lograr... Bueno, y tiene que ver un poco con Fijoniana, un poco de depravado también. Pero yo, ocup... yo ocuparía mi, mis poderes para el bien y no para el mal. En un principio. Más uno. Vámonos. Eh, ¿Cuál sería tu pose de superhéroe? Yo sería como los choros. ¿Cuál? ¡Ah! El Inmutable. Inmutab ¿El que no se mueve? Sí. No, y, no, no, Vení con... No. No. Háselo. Es como... Háselo. Pa. Háselo de la puta. Hay cachazos locos. No. Hay locos que no se mueven músculos.